Toque de queda, 89.9% de camas de intensivos ocupados y récord de infectación por coronavirus. Ese es el panorama que tenemos y que, con, bueno, que teníamos al concluir la semana en el día de ayer. Ayer domingo se implantó un nuevo récord, un nuevo récord de infectados en 24 horas en el país, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública 2012 personas dieron positivos a la prueba de coronavirus, siendo esta la cifra más alta de infectados en un día. En total, al menos 62.908 personas han sido confirmadas con el COVID-19 con una tasa de positividad de 33.10. La cifra de muertos reportado es de 8 para un total de 1.063 fallecimientos. Por otro lado, el uso de camas en unidades de cuidados intensivos del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo llegó al 89.2% según informaciones del Servicio Nacional de Salud. La ocupación de camas de cuidados intensivos mantiene constante crecimiento por las incidencias de la pandemia del nuevo coronavirus eh, COVID-19. En contraste, con esto, este fin de semana, 954 personas fueron detenidas por violar la disposición gubernamental del toque de queda. Desde el martes 21 de julio a la fecha han arrestado al menos 4.107 personas, siendo el día con más detenido el primero, 1.436. Eh, yo pienso que las autoridades, como decíamos, no no deben caer en ese juego que mucha gente ha puesto en funcionamiento con el asunto del toque de queda y los apresamientos durante él. Carolina. Sí, como decíamos, Amado, creo que eh, no se puede seguir relajando, eh, no solo lo que tiene que ver con el toque de queda, sino las medidas. Cuando hablamos de medidas, ¿cuáles son las medidas? O sea, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Más allá de que haya un establecimiento de que ya a las 5 de la casa y los días de la semana a las 7 de la noche usted debe de estar en su casa. Pero hay un problema mayor en las casas, en los hogares, en los campos, en el compartir del día a día, en los famosos junte. Creo que ahí eh, está radicando mucho el problema que estamos viendo de que la gente ha relajado en un grado mayor, todo lo que tiene que ver con cumplir con el distanciamiento. Señores, estamos hablando de una tasa de, posibilidad, de, de positividad. positividad de un 30.3. Vamos a decir un 30. No, 33, 33 33. 33 y pico. De cada 10 personas, 4 o 3 tienen COVID. Es decir, que cuando usted se reúne donde el amigo, donde la tía que usted fue a ver a papá en el día de ayer, que fueron todos los nietos, que fue toda la familia, de los que estaban ahí, si habían 10 o 15 mínimo, vamos a poner que habían dos positivos. Eso es lo que te dicen los porcentajes, eso es lo que te dicen los datos. Relajamos la medida, no, porque Juan se cuida, porque la novia de Juan se cuida, porque el amigo de Juan que se va en el carro con él al trabajo también se cuida y cuando viene a ver estamos todos infectados. Señores, nosotros estamos hablando de datos, de cifras muy elevadas y va a seguir en aumento porque la gente cree que es un relajo. La gente cree que el COVID no se contagia, que el COVID no mata, que no mata a tu familia, a los más vulnerables de la casa. Pero tenemos la otra bendita realidad que los sistemas de salud, los hospitales, los centros médicos privados no dan abasto como lo han dicho ellos para atender a los ciudadanos que llegan enfermos por COVID. Y si usted se enferma de otra cosa, que le dé un infarto, por ejemplo, no hay eh, salas de UCI para atenderlo porque están ocupadas por el COVID. Esto es serio. No podemos, señores, relajar. Ya uno no encuentra qué hacer o qué decir para que la gente entienda. Hay que ver, y yo lo voy a buscar, Como en algunos sectores de Santo Domingo, están como si nada. Y estamos hablando de una de las ciudades que en estos momentos está más afectada. Pero no obstante, parece que no ven la fila de ciudadanos que quieren hacerse las pruebas. Porque hay un problema, o sea, es una situación real que nosotros tenemos. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza que tenga la policía que estar haciendo cientos y cientos de arrestos pero eso es lo de menos. Tenemos que en algunas comunidades le han tirado piedra, como en el, el anterior pasado toque de queda. Le han tirado piedra a las policías. O sea, yo me pregunto qué es lo que somos. Tenemos capacidad de pensar, de razonar, o sencillamente somos irresponsables, que no nos importa. Cuando usted vive en una sociedad, se supone que usted debe de someterse a lo que se establece para el beneficio de todos. Ahora, si usted vive solo por allá, que usted viviera en Marte, que usted viviera en una isla, usted puede hacer lo que usted quiera. Entonces, hay que cumplir con las medidas. Y es como he dicho, si fuera que usted o yo, el que le dé el COVID de manera irresponsable, se muere solo y ya no hay problema y que se desaparezca en el aire, que usted le cause un problema a todo el mundo. Y eso es lo que hay que entender. Así es. Bueno, aprovecho antes de pasar a Fulvio eh, para el, su comentario con relación a este tema para saludar a Francis que se acaba de sumar al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Yerjan, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia, que nos... Permita desenvolvernos en este inicio de semana y durante el resto. Como no, Fulvio? Sí, doctor. Eh, darle las felicidades de padre, aunque ya pasó. Sí, sí. Pero sí, claro. eh, es válido darse la Francia sí. a Yerjan, a, a usted, doctor. Sí, sí, gracias, gracias. Gracias. Fulvio. Y a Excelente. todos los que son padres, y a Israel también, que está allá. Bien, eh, ese por ciento de positividad. Que reflejan los datos es alarmante. Cuando ya en un estado de un país desarrollado hay por ciento de positividad que pasan el 5%, hay una alarma total, doctor, una alarma total. Y aquí estamos eh, seis veces más, siete veces más, y sin embargo. Andamos como si nada fuera, como si nada pasara. La verdad es que sería interesante, la, la frase que Yerjan acaba de decir, nos cantamos y nos lloramos. Sí. Pero lo cierto es que el pueblo está reaccionando acorde a los primeros pasos que las mismas autoridades dieron y que en principio se suponía que estábamos en un proceso en que la autoridad estaba alcanzando o estaba buscando, estaba buscando el control e instruyendo a la población, pero de un momento a otro llegamos al punto en que se levantan las, el telón y el escenario es como si ya pasó, nos volvemos a reencontrar, a reencontrar. Y es que los pasos que se dieron estaban íntimamente ligados a otros propósitos y la población no entendió en su gran mayoría ese cambio, ese esa especie de crossover a la realidad que es eminentemente peligrosa cuando se toma la cotidianidad sin tomar en cuenta de que vivimos en una covidianidad. A esto se le suma la ausencia de decisiones pertinentes, la ausencia de acciones pertinentes, que debiendo utilizar las pruebas masivas, las fueron manipulando, manipulando, al punto que hoy estamos en un aprieto, porque los mismos laboratorios que hoy tienen Facultad para tomar las muestras, tienen un gran negocio a 1.600 y 1.800. Ahí no empieza nuestra desgracia, que todo se convierte en un gran negocio, como son las mascarillas, que independientemente de que las mascarillas son, han resultado ser un gran negocio para algunos, resulta que para el Estado y el control del COVID son una necesidad y para uno poder establecer esa necesidad, no se puede permitir que se convierta en un gran negocio de 400, de 300, de 150, de lo que sea, cuando esto tiene un costo, fuera. Aunque se hayan escaseado, ya eso, esa escasez está cubierta. Pero siguen insistiendo, y yo digo que el Estado debió de intervenir ese negocio, para facilitar a la persona que utilizaran más las mascarillas. Y concluyo, Ustedes han visto lo que ha dado el parte noticioso. En redes sociales, primero, el, el presidente o el comisionado de la presidencia, advirtiendo que le ayudemos a comprender por qué los enfermos o los positivos con alto riesgo no usan las camas. Cuatro mil camas de aislamiento y no la quieren usar, dice. A lo que corroboró el propio ministro, pero se contradice en la información del sábado que estamos llegando al umbral del 83.2% de ocupación prácticamente. Con esa diferencia a mí me dice que estamos al punto de colapsar, pero entonces se contradicen al decir las cosas. Yo espero que comprendamos en este inventario que he realizado que ciertamente es una responsabilidad individual y colectiva, pero quizás sea el reflejo de la misma distorsión con que han manejado el gobierno al acostarse las palomas, es aún peor, es como dejarle un gran problema al que va a entrar. Bueno, gracias Francis. Miren, eh, yo decía al principio cuando comenzamos el tema, como una forma de introducirlo, que quizás lo que, definitivamente yo estoy convencido, y mire que yo soy un, una persona que me he pasado la mayor parte de mi vida, bueno, toda mi vida profesional defendiendo los derechos, porque eso es lo que he hecho toda mi vida como profesional del derecho, y defendiendo las libertades públicas y esas cosas. Eh, pero indudablemente que he comprendido al paso del tiempo que este es un país que no se arregla si no es a la fuerza. Lamentablemente somos una sociedad con, ese, con esa idiosincrasia, es a la fuerza, es, al, es a la patada, es a palos. Lo que quiere decir que lo más prudente sería buscar la forma eh, en que basamentada en la ley, en la ley vigente, o legislar para ello durante el toque de queda, o la violación al toque de queda sea una sanción más drástica que una simple multa de mil pesos, que a veces ni te la ponen. A veces ni te la cobran. Sí. O sea que la única manera en que vamos a quedarnos en la casa es si cuando usted lo agarran en la calle, usted sabe que va a durar 15 días preso. Aunque tengamos que cerrar el pabellón bajo techo y meterlo todo ahí como vaca vieja. Bueno, te, tenemos dos lugares ahí, el pabellón y el San Martín. Exactamente. ¿Por qué? Porque está visto, señores, que no hay otra forma. Y si esto sigue como va, llegaremos a un momento en que el 90% de los dominicanos nos infectaremos y una gran parte de esos dominicanos van a morir. Entonces, tenemos que hacer algo. Y la única manera es esa. Los americanos son gente sumamente práctica. Yo siempre he admirado la practicidad del norteamericano. Los americanos tienen un dicho que dice, para hacer una tortilla hay que quebrar algunos huevos. Parece ser que para parar el COVID hay que quebrar algunas cabezas en este país. Dios mío. No estoy de acuerdo, otra. estoy de acuerdo. No hay de otra. O sea, no es un relajo. Pero bueno, no señores. Relajo. Analízalo señores. desde el punto de vista. Yo no de digo manejarlo. Es, estoy no, hablando de no, darle palos. Del, del reflejo. Como en la India. Del reflejo. La galleta, la India. Del reflejo de la actuación del estado. Que en principio no, era... Sí, sí, el, pero... pero es, que, es que tú no puedes justificar lo que pasó ayer Exacto. con lo que está pasando hoy. Sí, no, no, no. Porque no, ya no, eso, ya está eso claro. pasó. Está pasando hoy. Sí, pero... Y pero, y pero está muy latente. No es que pero, sí, no es con niños que tú estás no, lidiando. estás no, lidiando con un, no, no, pueblo, no, no, un no, pueblo que es Esos lodos... No, no, no. no, no. Olvídense de lo que pasó. eso no No, no, no. Lo que yo estoy diciendo está pasando hoy es hoy. Escúchame. Lo que yo estoy diciendo está Quítate pasando... Quítate el traje de política. No, no, espérate. No, espera, te, no, no, no me a lleve a ese terreno. No me lleve a ese terreno. Yo no te estoy llevando, yo te estoy planteando. Ahora, política. Me, me lo quité, me lo quité. El Estado, el sábado, no estoy hablando de, lo, de la época de elecciones. Okay. El sábado y ayer, domingo, esas son las declaraciones del Estado en contradicción con lo que se plantea el sábado y el, y el viernes. Es vale, decir, el la... Estado está totalmente distorsionado en su plan, porque Chupani habla una cosa y el otro habla otra. Chupani, Chupani. Chupani, qué sé yo. Rosa Chupani. Entonces, cuando tú hables, ves un Estado que se contradice él mismo, como se contradijo que yo dije en aquella ocasión, volviendo a mi traje de político debió de estar cancelado el ministro aquella vez yo creo que tú no te lo quitas nunca <risa> ninguno mira, de él, pero, pero ninguno de nosotros pero que es lo que él plantea mira, o sea, Francis, yo estoy ¿tú? de acuerdo con que el ministro a momento, que hay una distorsión el pueblo está viendo primero que perdió el control del estado en, lo, en los lineamientos que en principio teníamos y no llegamos a ningún lado cuando pasamos los tres meses. Que nunca se ha respetado. Nunca se ha respetado desde el Estado la convicción de que están haciendo Gracias un trabajo Rodrigue. para mí. Estamos pero, estamos pero, lo mismo. Pero que, lo que está pasando claro, la pregunta que sí. no, Francia, Francia, lo no lo justifica. No lo justifica. ¿A quién le conviene no que no se le pegue el virus? al Estado. ¿A quién no no, no me yo lo dije, no, Esto es eso un eso asunto no individual y Francisco. colectivo. Cuando yo hablo de individual y colectivo, es que hablo de una responsabilidad de nosotros. No ahora, justifica, hay una población... Pero ustedes no recuerdan que, no recuerda que yo dije en mi comentario que hay una, una parte de la población que parece no ha entendido que la cotidianidad... Debió de convertirla en covidianidad y que entendiera que esa apertura, que este proceso de reintegración, pareciera como si todo hubiese pasado. Tú no bueno, me entendiste. Vamos a la Carolina. pregunta del día. Y yo lo dije al principio. Definitivamente no vamos a llegar hoy. a ningún camino con esto. <risa> no, no. ¿Considera usted que las medidas impuestas por las autoridades son efectivas para detener contagios del coronavirus en el país? Ninguno es Recuérdese. 829-451-3381 en nuestra vía para aquí, comunicarse. Aquí, Ninguna aquí, efectividad, a través del WhatsApp. Aquí, doctor, se ve algo. El coeficiente de inteligencia del pueblo dominicano, el promedio es el 82. Se ve también que hay dentro de la sociedad, segmento de la sociedad. La parte de clase media, clase media alta, la parte educada, la clase baja. Al pie de la letra, cumple. Sí, sí. al pie de la letra tú ves las personas con mascarilla, el distanciamiento, el respeto, pero tú te vas a los sectores más populares, más populares, y tú encuentras en esos sectores más populares un cabrón. irrespeto hasta por la misma vida. Sí, claro. Y, y claro, no claro. y no le temen a nada y, y no toman en cuenta nada y ponen en riesgo a todo el mundo. Mira eso, Dale mira a eso. A todo el el mundo. Pero incluso el, yo el, también el, debo decir... El, el, el, el, el, el, el que aún en la clase media a veces hay, hay sus excesos, sí, pero que lo hacen más cerrado, lo hacen a nivel familiar. A esas jóvenes la movieron, la estaban moviendo del lugar de trabajo de ella o cómo. No es? no no no no. No no mira que, eh, eh, es el patrullaje porque recuerde que, hay, que recuerda los fines que hay de semana. Se atraparon a un muchacho entonces las mujeres vinieron a defenderlo. Las 7 de la noche prácticamente este día. Pero lo que queremos destacar con esto es que nosotros no podemos justificar que pasó. Pasó con muchos comunicadores que justificaban lo de lo del... ¿Se acuerdan aquello del, del toque Salud. de queda? Que decían, ah, que el COVID solamente se pega de noche. No, lo que se está buscando es, de, de cierto modo, eh, si se quiere limitar el tránsito de la gente en, en horarios que no sea tan bien. tan necesario como es el de la noche. Incluso claro. ya la OMS este fin de semana dijo que a los países les recomendó la precisamente la controlar. Si la OMS, porque no se sabe... <risa> pero por lo menos, ¿verdad? Uno seguía de ellos en algunos aspectos. Eh, ¿Qué dijeron? Que tratan ah, de. controlar pues me están dando la razón, amado. Que no, no, tratan no, no, de. Controlar no, no el, OMS, no, el, control... el tránsito en hora de la noche. Y Ahora ahí sí, que se justifica la acción de algunos países del toque de queda. Lo importante es no justificar las acciones de alguna gente, porque tampoco podemos decir que la mayoría. Porque es, esos grupos que se juntan en los colmadones, que se juntan en las esquinas, bebés romo. Y a bochinchar no son la mayoría del pueblo dominicano. Obviamente. La mayoría realmente y sí es Tampoco está cumpliendo. es el comportamiento en San Francisco de Macorís. Yo he visto mucho control de nosotros mismos. Bueno. Sí, de la mayoría, tú sabes. Pero hay un grupito sí, que hay que no. trancarlo. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de. Es bueno, este si lo terrible. trancamos, después no vengamos a votar policía. Adelante, de que, claro. Mira, fue un abuso. Que no, porque porque en el caso de las área. damas hay que destacar, yo ya porque tú estás con ese venenito de temprano. Como hicieron el te... video de las muchachas. Enfóquela con lo que va a decir. Mira. Mira, las señoras no están. Hay traje, no hay traje. No, ahí. no. No hay traje. Ah, ahí. yo no, no en, sé. En Amado y ella ya. Amado, Francis está. No. No. que dice no Mira, esas no señoras no son muy respetuosas y están, están valga la reunión, están faltando al respeto a la policía. En el caso del señor, que lo has mencionado varias veces, hay que claro. destacar que el señor en ningún momento le entró a golpe a la policía pero ni se lo se resistió. Enf... Pero no lo enfrentó. Pero, se... pero o sea, que no le dio golpe. No puedes, amor, tampoco. escucha. No puedes comparar el comportamiento de esas damas con aquel. Estuvo mal los dos, pero no es. Es el mismo la manera si tú bus si buscamos el video y ponemos el del señor y lo de las damas no podemos decir que es lo mismo se agarró la porque que no él es y si... la verja y pero como o sea es el, el comportamiento de esas damas es el mismo del señor yo te pregunto no no, pero no podemos veo. porque lo has tratado de Pero ¿qué pasa? la mayoría de comunicadores defendieron a ese señor que estaba en violación al toque de queda y provocaron incluso que cancelaran a esos policías que estaban en el cumplimiento de su función. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Cuando a mí me agarren, yo voy a decir que tengo un niño chiquito que no me pueden llevar, me voy a aferrar de uno de los vehículos y no me pueden llevar porque soy un comunicador y es un abuso hacerle eso a un comunicador. Pero igual lo va a hacer la mujer. Es un abuso darle golpe a la mujer o hacerle fuerza a la mujer o es un abuso hacer... Es que siempre hay una justificación y la ley es la ley y es para Me todos. Me refiero al comportamiento Bien, en el hecho. Es para todos. Vamos a ver el WhatsApp, ¿qué nos dicen los amigos? Entonces vamos a iniciar con Juana Camacho que nos dice, buenos días, en la Caperuza 2 tenemos más de dos meses que no mandan agua. Los valvuleros no abren porque dicen que se van. El encargado de INAPA, por favor, to, tome, pero, por favor, ¿por qué? Hacer? Pero hace dos meses que ellos no decían que se van. Pero ¿y qué es esto, Juana? Hay atención a Inapa, Dios mío, ay Dios Inapa mío. Por... Siempre ha tenido problemas. ¿Y qué es lo que se va a hacer no con es decir, Inapa? Es reflejo de lo que está pasando en, en mucha gente del gobierno. Ahora dicen que no, no están, están trabajando. Como no ya no se van. Va. No, ah, no, pero ella, no, pero muchachos, ir, ¿no? ella es la señora que dice que el barbulero dice que no la va a abrir porque se van. No, pero ah, ella pero dice es que es el barbulero. Pero que no dé el nombre del barbulero. Sí, llamarlo claro. a llamarle No es que son el que vive para que para saber. En, ah, entonces vamos a felicitar. Eh, William Hernández nos manda eh, la foto de su esposa. Que este, so, él dice buenos días. Deseo que me feliciten a mi esposa Praxedes María y mi hijo Roger Hernández, quienes hoy cumplen 27 de julio. Felicidades para los dos. Ahí está la esposa de ambos, del feliz, profesor feliz. William Hernández. Están los dos. Bueno, ahí felicitaciones doble y celebración con... Eh, todos los protocolos doble Cero juntadera de gente Felicidades, ahí está Juan José la Antigua dice Buenos días mis amigos, no es cuestión de mascarilla Ni manitas limpias Es presión, fuerza Y si hay que darle su palo a quien sea que se lo den Yo me cuido por los míos Mientras un grupo no le importa la vida Y todo el sacrificio Económico que se está haciendo señores Víctor Rosario dice Buenos días Víctor el 3166 dice, buenos días, aquí en Arenoso la policía no hace nada, la gente bebe hasta tarde y, na y nadie viene, la gente bebiendo y se quedan igualitos El 8791 dice, pero y el Penco, ¿dónde está? Que no sale por ningún lado, ya se terminaron las funditas Bueno, el licenciado Manuel García dice, buenos días, un desastre las medidas impuestas Estamos a la suerte, que Dios nos cuide y nos proteja. ¿Cómo? Por último, amado, entonces, vamos a leer hasta Gracia, de. Martínez de Pimentel. Buenos días para todos. Entonces, algunas opiniones. El COVID se pega nada más de noche durante el toque de queda... Pienso que el mayor foco de contagio del día está en los bancos y en supermercados. No, eso no eso es, es cierto. No, no, eso no es cierto. Eso es una pregunta muy acondicionada eso a, no es al criterio que él tiene. Claro. Porque mi dama, en los supermercados, en, hay Pero si usted quiere salga de noche también, en no. las cajas, no le permiten entrar sin mascarilla en los bancos, usted tiene su manita limpia, lo desinfectan, hay algunos que le toman la temperatura, o sea, las medidas que están establecidas, el protocolo a nivel mundial, en los establecimientos. Ahora en el junte en el patio, en la casa En el colmadón bebiendo Ahí no hay mascarilla, ahí no hay protocolo Ahí no hay nada, ahí lo que lo hay mucho coronavirus en la Para chercha. llevárselo a su familia en Pero la Pero si ella quiere puede salir En la noche sin problema Trata de, que, de juntarse con los que andan uniformados Yo voy a buscar el videito co, como le hacen marido. en la India Para mandarlo, para ponerlo Bueno, señores Amado, en, en Florida entre sábado y domingo Hubo 9300 Infectados Andan por los 423.855 infectados. Y que Estados Bien. Unidos, hay que decirlo, amado, excusame, uh -huh. que va, para, va, va rumbo a los, a los 150.000 muertos, Estados Unidos. Sí. Y ah. Brasil, que jugó con eso, que una gripecita, sí, va ah. rumbo a los 90.000 muertos. Sí, o sea, y y, Brasil, y México, que también jugó con eso. ¿Se acuerdan que yo le decía a ustedes que, que un amuleto, una cuestión, que es el presidente, sí. va para los 50.000 muertos?